Vamos allá. Wow, qué épico. He de admitir que vuestra resistencia en este conflicto ha sido admirable. Eh, es el tipo del gimnasio de las basuras, eh. L.T. Sorge, alias el de las basuras. Sin embargo... Esto es, esto es lo poco que queda de vuestro ejército. Unos cientos de hombres y mujeres en el pie de la montaña. ¿Te crees que nos importan los números? Estás muy equivocado, Teniente Sorge. En nuestro regimiento, la unión hace la fuerza. Y hoy, os lo demostraremos. Defenderemos nuestra soberanía de las garras de Teselia Y eso lo dice eh, la de abajo. O sea, que el de Sorge está luchando por Teselia. Es un chaquetero. Lo han fichado. Han pagado ahí sus 10 millones de fichajes más 2 en variables y lo han fichado. Adelante, soldados. Despegad todo vuestro poder. Vale, pues tiene Imperior, Magmortar, Feraligator, Dragonite. Sí, pues sí, tiene, tiene buenos Pokémon, sí. Yo yo veía. Yo me retiraba, ¿eh? Yo firmaba la paz. O oh, paz, cuántas guerras se han librado en tu nombre. Pero yo contra ese equipo no. Voy a ofreceros la rendición para evitar más bajas. Pero por lo que veo, has traído a la élite de vuestro bando. Bueno, la élite. Unos aficionados que estaban empezando. Bien, vale, vale, vale. Es que el también va bien servido, ¿eh? También va bien servido. No se ha ido a la ruta 5 para hacer su ejército. No, él se ha ido también a las rutas más avanzadas, ¿eh? Oh, Dios mío, qué épico. Atención, ¿eh? Tenemos una batalla. Vale, parece que es en Zarzan, Feraligator y, y Garchup Ahí están. Vale, a priori diría que Garchup tiene un poquito de ventaja Aunque también el tipo tierra hace que los ataques de Feraligator sean neutros Madre mía, estáis flipando de mi conocimiento Pokémon Y además la lluvia parece que le iba a dar ventaja a Feraligator Pero no, finalmente gana Garchomp. Y atención, ¿qué va a ser de su entrenador Sí, sí, atención, lo mata, lo mata Claro, ahora le hacen el 2 contra 1 Sí, es que eso es un arma bélica muy poderosa Vosotros no sabéis de guerras Pero las guerras se ganan porque tú primero te esperas Aguantas hasta que tu compañero mata a alguien Y entonces ya aquí perder significa la muerte Vamos a ver arriba, Electivire y McMurtar Parece que se enzarzan la lluvia debe dar desventaja a los ataques fuego de McMortal, o sea que tiene que ser una mierdecilla. Y por supuesto tiene trueno más fácil, y ahí está. Electivire es el ganador, pero atención porque a este le ha quedado un Rayperior. Nada va a poder hacer Electivire contra Rayperior porque sus ataques no le afectan. ¡Eh, eh, eh! Ese ataque no ha debido afectarle. No ha debido afectarle. Bueno, se ha oído ahí el Pug de poco efectivo, pero yo diría que ni siquiera tendría que haberlo afectado porque jugaría que es tipo tierra. Aún así se están enzarzando. Yo diría que Rayperior tiene las de ganar. Mi dinero está por Rayperior, apuesto por Rayperior, gana Rayperior. El entrenador va a aceptar su muerte. Con resignación, ahí está, ha muerto un pedazo Y ahora del 2 contra 1, esto está ganado, ¿eh? Esto está ganado, me parece que van a ganar los azules. El de Tesorge, tienes que estar presentando tu dimisión el día de mañana. No has dirigido bien a este equipo, se han visto tus carencias. Confiamos mucho en ti cuando te fichamos, pero no has sido un buen representante de Teselia. Aunque cuidado porque Agron todavía tiene que decir su última palabra. Pero no, no, no ha podido hacer nada. Tienen dos soldados a cero, ¿eh? Hasta aquí llega este teniente. Por cierto, no he dicho nada, pero la escena anterior, el curro que lleva es admirable, ¿eh? Ahora suelta tus pokébol y ríndete. Te prometo que tendrás un juicio justo. Bueno, ¿un juicio por qué? Yo solo cumplo órdenes de mis superiores, al igual que tú. Y eso haré. Ah, pues. Tiene un Zapdos. Y acaba de matar a los otros dos soldados. Hostia, pues yo cuando llegué con mi basura a su gimnasio, con mi bisaur, no, no me saco precisamente a Zapdos, ¿eh? Puede que seas la mejor entrenadora de tu región, pero nunca podrás contra el poder de un Pokémon legendario. Tienes razón. No podré contra el poder de tu Zapdos. De igual manera, tú tampoco vencerás a dos legendarios mayores. Dos legendarios mayores, ¿eh? Ahí están, Zekrom y Reshiram. No, ¡No puede ser! En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Te presento a Zekrom, el Pokémon Jin y a Reshiram, el Pokémon Yang. Dos deidades con un poder sin precedentes. Es hora de acabar con esta guerra sin sentido. Te llevaré ante la justicia y todos conocerán la verdad. Expulsaré a vuestro ejército con la ayuda de Zekrom y Reshiram. No me rendiré tan fácil. Ojo que va a plantar sus, sus huevazos, va a sacar y va a intentar... Va... Atención... Nada, nada, nada, nada, nada, L.T. Sorge. Al menos lo has intentado, la valentía no te la discuto, pero... Muy bien, me rindo. Porque si nadie le pone fin a la guerra, esta acabará con los dos. Claro, claro, ahora, ¿no? Pero bien que lo has intentado, ¿eh, compañero? No, L.T. Sorge, no, no. Batalla del Gran Destello, año 2030. Y así es como el destino de dos regiones se decidió en la cima de Pico Osadía. Las tropas de Teselia fueron expulsadas de Terea gracias al comandante Aurora, con la ayuda de Cecrom y Reshiram. Bueno, con la pequeñita ayuda, con la desinteresada colaboración de Cecrom y Reshiram, ¿eh? que para nada tuvo que. para nada influyó en la victoria aplastante. Muy bien, empecemos. Actualidad: año 2040. 10 años después de la batalla. Eh, ya se me ha olvidado el nombre de la batalla, joder. Has obtenido un logro de bronce. Vale, supongo que tiene logros, eso está muy bien. Y será el logro de haber ido a la batalla. Qué chuli. Conoce la batalla que acabó con la guerra A ver si le meto yo lo de los logros a la Fast Engine Todo su tiempo, compañeros Vale, no voy ni a entrar a valorar De qué Pokémon va a ser esta piel Que está aquí en el suelo, ¿vale? Uy, una Switch ¡Oh! ¡Qué guay! A ver, ¿dónde está mi personaje? Ah, yo soy este de aquí a la izquierda Un logro de bronce Creo que soy este Ah, no, ¿quién soy? Ah, sí, sí que soy, sí que soy Miradme, soy este Pueblo Paleta Un lienzo en blanco de tu viaje ¡Qué guay! Vale, pues, ostras, ¿veis? Muchos me preguntáis, ah, yo quiero incluir que en mi juego vayas a diferentes generaciones, ¿cómo lo hago? Pues mira, el, el autor de los Legacy lo ha, lo ha justificado muy bien, ha dejado ahí una Switch, simplemente tenía el cartucho, interactuado con ella y me he metido aquí. Luego lo exploraré más, pero por ahora quiero jugar al juego. Los edificios estaban ahí un poco... Pero de verdad, ¿cuánta, ¿cuántas...? ¿Cuántos mil tankas mataba aquí en esta casa para poner alfombras? De verdad, ¿eh? Un poquito de por favor, ¿eh? Animalismo, tú, que esto es Pokémon. ¿Quieres cambiar el, tu nombre falsificando el documento regional de identidad? No, hombre, no. 10 Pokéball. Buah, perfecto. Cinco pociones. Madre mía, el, el kit completo, ¿eh? De, de empezar aventura. Un Pokémon medicina. ¿Quieres saber cómo funciona? No. ¿No? Pues te jodes, igual que te lo voy a explicar. <risa> ¿Que me jodo yo Pokémon Los Legacy? Pues ahora corto el vídeo y paso la explicación para que no lo vea nadie, ¿ves? A ver quién se jode al final. En fin, vamos a leer aquí. ¿Quieres leer tu diario? Sí. Vale, bueno, el libro básicamente nos contaba un poco las impresiones que tenía el padre durante la guerra, que estaba aquí con su riolu, que le obligaban a dar un poco de sus cosechas, etcétera, etcétera, Y la alegría de finalmente la batalla que hemos visto ganarla. Pero es algo que si queréis jugar el juego, link en la descripción, os dejo descubrir por vosotros mismos. Mirad qué bonita mi casa. Ahí se ha subido un miauz, que alguien llama a los bomberos. El apartado gráfico 10 de 10, ¿eh? No solo bien elegidos los tiles, sino bien colocados Riolu No te voy a volver a repetir, Bufaland. Eh, Hablan los Pokémon o podemos entenderlos ¡Márchate de aquí! ¿Cómo le gusta al creador de Pokémon Los Legacy representar batallas, eh? Con lo complicado que es Riolu, concentra tu Q y recibe el golpe de este salvaje Como en Dragon Ball Eres un super guerrero De una noble estirpe de Samurai Así tendrás el poder suficiente para contraatacar con Contador Vale, lo ha... Va... Bufalan después de ser derrotado salió corriendo hacia el sur. Pobre necio, ahora cargará con su humillación toda la vida, joder. Por el momento es suficiente, volveré con Fast. ¿Dónde te vas? ¿Dónde te vas, Riolu? Como te metas sin? te he dicho mil veces que te estés en casa quieto. Qué buen espectáculo, ¿eh? Hablamos. ¿Cómo ha ido el entrenamiento esta mañana? Lo mismo de siempre, he combatido con algunos Pokémon por aquí y por allá. ¿Y tú estás preparado? Hoy es el gran día. ¿Es nuestro gran día? ¿Por qué? He estado dando mil vueltas al asunto, pero no es por mí, sino por ti. ¿De verdad quieres abandonar la región conmigo? Es una decisión que no debe tomarse a la ligera. Riolu, tus palabras también tienen peso. Sé lo que significa etérea y tu código de honor para ti. Con mucho que me duela dejar la tierra en que me crié con mis hermanos, un juramento es un juramento, son palabras inquebrantables. Mi destino está junto al tuyo. vayas donde vayas... Y para mí no hay mayor honor posible Me tratas como un hermano Y eso lo admiro mucho Porque estamos hablando de como un Pokémon como si fuera normal? Eso me interesa mucho, ¿eh? Por eso será un Pokémon de palabra Somos dos grandes amigos, por supuesto En ningún momento pensé que abandonaría su tierra natal para venir conmigo Eso es pensamiento porque lo dice como en letra bajita Muy bien representado la acción de pensar Eh, miauz, bájate de ahí, coño Aquí aparecerán Pokémon No, parece que es simplemente un campo A ver... ¡Eh! Oh, qué guay el, el encuentro, eso de los márgenes me ha encantado, ¿eh? No he leído ni su diálogo, eh, porque me da igual. He visto lo de los márgenes y he dicho, uff, muy bien. Muy chula también la música. Vale, también la interfaz está muy chula, muy chula, muy chula. Eh, pero yo tenía contador. Eh, yo he visto como contra el búfalo tenías contador, eh. Y yo ahora quiero mi contador. Me habéis timado, eh. La musiquita también está muy chula. No es así como como una flauta una ocarina. Suena muy mística, muy chuli. Eh, ah, vale. Esto aparece cuando me acerco a un entrenador. No cuando me detecta, ¿no? Antes lo que pasa es que he corrido tanto que no he notado la diferencia. Pero está muy chulo también. También se puede usar para representar, en fin, varias cosas, ¿no? Pero eh, aquí lo he usado para eso y, y me parece de 10. Vayamos hacia el sur porque me aparece a luchar contra ese entrenador y ya estamos en Pueblo Perenne. Ahora tenemos que buscar al tipo del nombre extraño. Otro GK... Madre mía, pero cuántos mil tanques asesinados en este juego, de verdad, ¿eh? Mensaje para los espectadores, pero sobre todo para el doctor. Si veis que estoy acortando, que te cagas el juego, no es por censura ni nada de eso. Es simplemente porque quiero que el vídeo se quede corto. A los dos nos interesa que el vídeo se quede corto. Quiero hacer el vídeo corto. Y este juego me lo está poniendo muy difícil porque tiene mucha cinemática. Voy a callarme ya para que el vídeo sea más corto. Y sé que la duración no hace justicia a la calidad del juego, pero aún así voy a esforzarme en que el juego se quede corto por encima de mostrar partes que a ti te interesen. Aunque eso también te beneficia porque la gente se lo va a descargar. Link en la descripción. Date quieto, niño, que quiero hablar contigo. Y quiero hablar contigo, muchacho. Muchacho, date quieto. Como decía, que intentaré poner solamente aquellas partes que... que crea que son importantes. Esos aires de grandeza que nunca cambian. Tan impaciente que rompe el silencio con su propio nombre y ese orgullo del que tanto presume. Y te recuerdo que tenemos la misma edad, aunque tú naciste entre algunos privilegios. ¿Y ahora se girará? ¿No piensas saludar a un viejo amigo? Esa ironía tan característica que siempre lleva mi paciencia al límite. Ha pasado mucho tiempo, Fast. Ahora es cuando... Uy, perdone, usted no es. <risa> ¿Cómo ha ido el viaje por canto? Ah, venimos de canto. Ah, no viene de canto, perdón. Eso lo decimos nosotros. Lo mismo de siempre. Sí. La tengo, para tu suerte. Nunca dudes de mis habilidades. Qué bien, tiene la Pokédex para nosotros. Repasemos de nuevo. Actualmente están prohibidas por ley. La misma ley que fue reformada por el régimen autoritario de Orión. Una gran fuente de información que podría usar cualquier entrenador para atrapar Pokémon y fortalecerse contra los más poderosos. Por ende, para evitar la aparición de grandes entrenadores que se pudieran oponer a la dictadura, se prohíbe. ¿De verdad piensas que te la voy a dar gratis? Eso iría en contra de mi código. Siempre quiero algo a cambio. ¿Cómo crees que te voy a poder ganar? Lo sé, lo sé. Todavía no estás preparado para enfrentarte a la majestuosidad de mi compañero. Impacturano que no no nos paraliza ni nada por el estilo. No sé si Impacto no lo puede paralizar. ¿Puede paralizar? ¿Para qué pregunto? Y si puede paralizar, nos paralizará. Contad con ello. Evidentemente, mi compañero y yo llevamos un tiempo entrenando. Por el contrario, tú solo has tenido ese Dratini en el PC. Vale, pues básicamente el tipo... Eh, nos ha dado muchos objetos La Pokédex, el repartir experiencia, una esterilla y no sé qué más Vale, voy a ver si puedo gastar un minuto de gameplay en meterme en las casas Que eso es algo que siempre os gusta y hablar con la gente Vale, que esta gente parece ser muy extraña Todo por una etérea fuerte y unida Esa propaganda no deja de adoctrinar a la gente La vida es como una ruleta de la fortuna, todo es impredecible Dime joven, ¿quieres jugar un juego conmigo? Sí Draw Por cierto, aún no os he enseñado la forma de Riolu de frente Así es, está muy chulo, eh la verdad es que está chulísimo. Bueno, Budeo ya lo habéis visto. Pero si no habéis visto Budeo, pues ahí tenéis a Budeo. Vale, vale, ha hagamos cosas aquí que estoy viendo cosas por hacer. Lo primero que se puede hacer aquí es leer la basura. Vale, parece que no se puede leer la basura Y lo segundo es ir por esta puerta ahora dónde lleva esto Ah, habitación, o sea que se puede dormir Porque aquí hay hora Vale, esto es para poder cambiar la hora a voluntad, ¿no? Te pone una habitación en el centro Pokémon Y yo puedo pues, elegir dormir por la noche Para que se haga de noche, etcétera, etcétera No quiero ser muy pesado con esto Pero recordad que en la Fast Engine tenéis un sistema muy similar Link en la descripción ¿Veis? Ahora he dormido y se ha he hecho de noche El juego me está gustando mucho, ¿eh? Vamos hacia la cueva Con suerte hay menos entrenadores por de la noche Bueno, eso no creo que sea así lo dicho, ya he vaciado este esta cueva de la mayoría de entrenadores Me falta el montañero este y creo que ya podremos salir No le dado tiempo Ah, sí, sí, que le doy tiempo a transformarse, qué cabrón ¿Veis? Ahora sí que podéis apreciar el sprite Bueno, que ya os lo he enseñado, pero la verdad es que está chulísimo Eh, ¿por qué su ataque rápido tiene más prioridad que mi ataque rápido? Maldita sea Si yo soy el original, el único indistinguible Eh, ¿desde cuándo Río lo aprende a golpe karate? No, más bolas no, más bolas no Fuera, fuera todo el mundo Perfecto, la salida Vale, pradera aroma esta es otra entrenadora, a ver si la podemos esquivar, eligiendo otra ruta, más entrenadores, no, no quiero más entrenadores, quiero huir, yo no soy como Ash, Ketchup, yo soy un cobarde, yo quiero llegar a los pueblos por la ruta menos problemática posible, yo quiero hacer mi viaje tranquilito, por favor, eh, cinemática, mientras tanto, en algún lugar, ojo eh, nos mueven de frente, ¿qué pasará? ¿En verdad estamos haciendo lo correcto? Se supone que nosotros somos la justicia, el engranaje principal que hace funcionar la sociedad. Y la empatía también un poco, pero sí. Al menos, eso éramos antes. Ahora solo somos menos peones en una batuta de un dictador. Este es un inspector este extraño, ¿eh? ¡Se acabó! Abandono este barco, que perdió el rumbo hace tiempo. En cambio, ella... No piensa como yo. Volveré a la Policía Internacional. Yo pensando que podría jubilarme en unos cuantos años de un despacho en un despacho como este. ¡Ja! Mi vida perteneció al cuerpo activo desde siempre. Arcanine. ¿Y tú qué dices, viejo amigo? Como en los viejos tiempos. Hace mucho que no sentía la adrenalina, la adrenalina en mi cuerpo. Vigile la entrada Arcanine. Cargaré en mi USB una lista con todos los nombres e información de los policías que sirven a esta región. En sus informes veremos si hay trapos sucios. Que lo sabrá. Será mi pase a la TPI. Bingo, ya podemos volver a casa. Tenemos todo lo necesario. ¿Agente mara? Mara, lo sabía. Desde un principio, no puedes parar, ¿verdad? Tu obsesión con la ley y hacerte el héroe, ¿a dónde te ha llevado? Me ha llevado a comprender la verdad, lo que hemos hecho mal todo este tiempo. ¿No lo entiendes? No servimos al pueblo ni a la justicia, solo a las ambiciones de un hombre codicioso y sediento de poder. Para sanar las heridas de una región fragmentada por la guerra hay que hacer... Cosas cuestionables. Todo por una etérea fuerte y unida. Hostia, Mara está con los dictadores, eh. Sé que no puedo hacerte cambiar de opinión, dice Hanson. Tu futuro está aquí, en esta región. Solo espero que con el tiempo entiendas la situación, hija. Es su hija, gente? la gente Mara. Adiós, Mara. Y nosotros seguimos. Aunque creo que lo vamos a dejar por aquí Me parece que ya habéis tenido bastante cliffhanger como para descargaros este juego Si no os ha convencido yo ya no sé qué más necesitáis Si tenéis algún juego que queréis que juegue o alguna sugerencia Dejadla en los comentarios por favor Y espero que os haya gustado Pokémon Los Legacy A mí desde luego me ha encantado Graficazos y pintazos Un saludo y hasta la próxima